Señor, y por otra parte, en el día de hoy la magistrada Miriam Germán estuvo llevando a cabo lo que es su rendición de cuentas, un importante acto encabezado por personalidades de la sociedad civil, Precisamente todos los sectores estuvo encabezado por el presidente del Senado, el ingeniero Eduardo Estrella, también estuvo el presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, el presidente del Tribunal Constitucional, el doctor Milton Ray Guevara, el presidente del Tribunal Superior Electoral y otras personalidades y eh, los cuerpos diplomáticos acreditados en el país. Precisamente la magistrada. Dijo que el Ministerio Público atraviesa por cambios sustanciales que alcanza desde su autonomía reforzada hasta la persecución penal más estratégica e inteligente en lo que respecta a los grandes crímenes y delitos. Resaltó en el día de hoy la Procuradora General doña Miriam Germán en su discurso de rendición de cuentas. Germán Brito resaltó la institución que en hoy se muestra comprometida con avances institucionales y evidencia una nueva manera de hacer las cosas señores uno de los objetivos más importantes de mi mandato ha sido impulsar una gestión operativa que fortalezca las investigaciones y la persecución y al mismo tiempo el acceso a la justicia, la atención a la víctima y el ofrecimiento de los diferentes servicios generales expuso en un acto de rendición de cuentas señores, celebrado precisamente en el auditorio de la Suprema Corte de Justicia en el que asistieron los miembros del Tribunal superior de lo que es el Consejo del Ministerio Público, así como representantes de diversos poderes del Estado y el cuerpo diplomático acreditado en el país. Qué bueno que la magistrada Miriam Germán lleva a cabo esta rendición de cuentas. ¿Ustedes saben por qué? Porque esto de los funcionarios públicos, poder cumplir con lo que es su rendición de cuentas. ¿Ustedes son administradores que han puesto allí el pueblo? En este caso son por disposición del presidente, pero el presidente lo elige el pueblo que nosotros esperamos que, como dice la magistrada, puedan haber cambios, puedan haber transformaciones que permitan cada vez más el avance en las instituciones y en este caso el Ministerio Público. La Honorable Miriam Germán, como siempre, una dama comprometida con lo que es el servicio público y su gestión al frente de la Procuraduría General de la República no será la excepción. Enhorabuena este importante acto de rendición de cuentas de la magistrada doña Miriam Germán. Claro que sí.